Esitur es un proyecto de escaparates interactivos aplicados al turismo, que surge de la colaboración de la empresa Movilock con la Universidad Carlos III de Madrid y Universidad Politécnica de Madrid. Esitur toma como punto de partida la solución de cartelería digital interactiva Showcases, desarrollada por Moviloc, que permite a las personas controlar los contenidos que aparecen en las pantallas publicitarias e informativas. Esta tecnología convierte el teléfono móvil del cliente en un mando a distancia con el que se conecta temporalmente a la pantalla de un establecimiento. Al conectarse, el cliente verá la información en su idioma y, además, podrá visualizar, buscar y descargar a su móvil la información que le interese. Showcases es una solución que transforma cualquier display en un punto de información, promoción y venta 24 horas, donde la interactividad la vamos a conseguir a través del teléfono móvil. Recorre todo el ciclo de vida de la cartelería digital interactiva, desde lo que es la gestión de los contenidos hasta la información analítica, tan importante a la hora de conocer los gustos de nuestros clientes y poder modular nuestra propuesta de marketing. Movilog Showcases ha sido galardonado con el premio de plata en la Feria de Innovación en Cartelería Digital DSE 2017, en Las Vegas, en la categoría de Instalaciones en Hoteles. A partir de Showcases, nace el proyecto ESITOUR como una línea de I +D, que transforma la manera en que hoteles y otros establecimientos turísticos pueden comunicarse con sus clientes. Buscamos que el hotel pueda ofrecer sus servicios a través de la pantalla llegando incluso a la propia habitación del cliente, donde pueda solicitar cita en el spa o reserva en el restaurante, pedir al servicio de habitaciones o incluso que pueda contactar mediante videollamada con la recepción del hotel. Otro objetivo es que la pantalla tenga contenidos de calidad, turísticos, relevantes, que sean generados y mantenidos automáticamente. Y aquí es donde entra en juego el papel de las dos universidades. Nuestra responsabilidad en el proyecto de Situr. Es obtener automáticamente imágenes de lugares de interés turístico. ¿Cómo lo hacemos? Fundamentalmente ejecutando dos tareas. La primera, determinar exactamente dónde están esos lugares de interés turístico, cuáles son. Lo hacemos en función de su popularidad. Y en segundo lugar, obtener, encontrar en repositorios públicos imágenes suficientemente representativas de esos lugares de interés para mostrarlas en nuestros capaces. En ese contexto, nuestro objetivo en particular consiste en aprovechar la disponibilidad de ambos recursos, imágenes y metadatos asociados, para el desarrollo de modelos computacionales para la inferencia automática del valor percibido por los espectadores de una determinada imagen. Desde el punto de vista de su potencial aplicación, y a modo de ejemplo, esta tecnología podría aplicarse al desarrollo de soluciones de turismo inteligentes que facilitaran información acerca de diferentes lugares de interés turístico. En particular, Dicha información podría presentarse acompañada de imágenes recuperadas automáticamente desde diferentes fuentes, pero empleando para ello solamente una selección de aquellas que mejor ensalzasen el atractivo turístico de cada lugar, mejorando así la experiencia de los usuarios de nuestro sistema. Así, el resultado de tour sería un expositor digital interactivo en un hotel o una oficina de turismo capaz de integrar funciones de utilidad con imágenes relevantes y de calidad obtenidas y mantenidas automáticamente.